Así, deberíamos ir a algún lugar a probar a nuestro equipo. Sí, deberíamos ir a algún lugar padre, como un desierto. No lo sé, hace mucho calor. Sí, un desierto es mucho calor, algo más fresco, como la playa. Y que tengamos vistas también. Mm, sí. ¿Vistas más chidas? sí, sí, sí. Mm. Me han dicho que Tulum tiene unas buenas playas. No tenemos tanto dinero, bro, nos lo gastamos todo. Ay, sí. No, debí, no debiste haber comprado ese estabilizador que no puedes cargar. ¡Disculpa! <risa> Tienes mm. razón. ¿Qué te parece La Paz? ¡La, la Paz! paz. Ya, y ya, al hace la magia de... ya, y ya, y ya, empieza luego... a poner las tomas ya, y ya, y que y voltear, que ya, así como que aparecimos. que silencio. <risa>